El proyecto COSMOLAB es una iniciativa del Instituto de Astrofísica de Canarias, financiada por el Cabildo de Tenerife, que pretende alentar a la comunidad educativa a interesarse por el cielo de Canarias y sus observatorios y considerarlo parte de su patrimonio. Dentro del proyecto realizamos diferentes acciones, como por ejemplo cursos de formación del profesorado, tanto en montaje y uso de telescopios como cursos sobre astrofísica. También desarrollamos materiales didácticos y educativos Realizamos préstamos de equipamientos astronómicos para que los docentes hagan sus propias observaciones y también damos apoyo para observaciones astronómicas, talleres y actividades de divulgación en los centros. CosmoLab celebra hoy su primer aniversario habiendo formado a 127 profesores y profesoras y alcanzado a más de 2.500 estudiantes. Después de una evaluación y reformulación de los cursos y los materiales, Volveremos a retomar los cursos de formación del profesorado a partir de septiembre.